Buenas a todos. Uh, hoy es el 27 de noviembre 2020 y estamos con Germán en Madrid, Víctor en México, en Río Verde y yo estoy aquí en Mallorca, España. Y pues esta semana hemos visto un vídeo de Jack sobre un tema que ayudará a mucha gente. Yo creo que es el tema de resolver los conflictos o cómo evitar los conflictos. Y además Germán eh, esta tarde compartió con nosotros una serie de vídeos, de enlaces, artículos muy interesantes, todos relevantes y atados, digamos, al tema de, de hoy, ¿no? Entonces, no sé, si uno de vosotros quiere empezar a comentar sobre lo que este vídeo les dejó, o les significó, o lo que sea. Germán. Sí, pues yo me he apuntado bastantes cosas, ¿no? De, de este ah, video pues porque... no sé nada, espera, espera. <risa> Entonces, me hago yo la reunión entera. No, por por incluso... si acaso, por, por tener la seguridad, Víctor, hay algo en particular que te gustaría comentar en el vídeo. Y luego le dejo el micro a Germán, apago el vídeo, voy a hacerme la cena, lo vuelvo y Germán está. Sí, pues, eh, bueno. Estoy aprendiendo a sintetizar bastante, ¿eh? No, pero el, que, el tema es, Herman, que hay gente que podían hablar y te quedarías realmente dormido. Pero tú eres interesante cuando hablas. Entonces, es una pena cortarte para que puede hablar otra persona, que hablen los demás primero. Y luego tú. Venga, Víctor. Bueno, este, yo nada más del video, pues, eh, precisamente es de los pilares para llevar una comunicación y una buena relación con las demás personas. Eh, pues, efectivamente... Eh, no imponer tus ideas sobre otros y asimismo, eh, a la inversa, eh, tampoco rechazar de tajo cuando te, alguien te da consejos, sino pues sí, agradecer la, a las personas, aunque, eh, aunque uno puede aún estar de acuerdo con lo que te dicen. Y, y yo es todo lo que tengo que decir. Aceptar el espíritu con que está ofrecido, ¿no? Sí, claro, aceptar la buena, la buena intención agradecerla. Pues yo me confieso que soy una persona que suele dar consejos, aunque no me lo piden. Y es algo que tengo que trabajar. Lo hago siempre con buena intención, no lo hago para... No, no soy consciente de querer controlar a otra persona, pero este vídeo, cada vez que lo veo me llama la atención a un fallo mío, ¿no? A un hábito bueno, que debería cambiar. Es que hay de consejos a dijo Jack no es lo mismo decir eh, deberías de cambiar tus hábitos alimenticios que decir este oye mira como en lugar de tomar eh, coca podrías eh, hacerte una agüita con ni nada más limón y esplenda y, y, y tiene la te va a quitar la la, la ansiedad de comer algo dulce a, a ser propositivos en en nuestra comunicación sí y y donde también damos muchos consejos es en Facebook, pero como lo comenté ahí, en la publicación, eh, ahí sí uno puede aconsejar todo lo que quiera, porque como quiera, las otras personas tienen la libertad de ignorarnos. Y viceversa. Exacto. Exacto. En Facebook, en Facebook hay un montón de ingenieros, políticos, internacionales, Uy. sobre todo cuando hay cerca unas elecciones o pasa... Algo específico, de repente tu vecino del quinto que es mecánico eh, es experto en política internacional, <risa> etc. Sí, sí, todos tienen un PHD en, en sí, ciencias. Sí. Sí. Te, te disertan cualquier tema, ¿sabes? el Exacto. vuelo del estornino, etcétera te lo disertan. <risa> ¿Cómo, sí, cómo, es que ya no, ¿Cómo es que no somos ya una civilización, civilización súper avanzada con tanta gente experta en tantos temas? Sí. Sí. Sí. sí. Esto lo voy a apuntar oye, en este... sí, bueno, eh, además que, es que, es que. ¿Qué dijiste? ¿Cómo es que no somos. ¿Cómo es que no somos ya una civilización súper avanzada? Si... ¿Cómo dije? Si hay sí. tanta gente experta en tantos temas. Civilización. Ah. Sí. Tantos expertos. En tantos temas, de... sí. Una civilización avanzada, ¿no? Dijiste, sí, avanzada. Ok, esto voy a hacer un, un meme. <risa> sí. pues, pues venga, Germán, suelta. Sí, de, con... Uh, bueno, eh, una frase que dice Fresco que, que me gusta mucho. Es que tenemos que comprender que, que cada persona viene de un entorno diferente y, y de ese entorno, de ese background, pues trae sus propias aptitudes y sus propias actitudes. Sí. Entonces tenemos que comprender que cuando estamos hablando con otra persona estamos hablando con, con, con el background ¿no? de esa persona. Y aunque esto no lo hice en el vídeo, pero, pero en otro sí que lo comenta, lo, lo importante de hablar en el código de esa persona. Uh -huh. Entender el contexto, el background y entonces hablar en, en un código que, que esa persona pueda encontrar, se puedan encontrar las dos mentes en común. ¿no? Eh, también dice lo de no superponer valores, eh, es decir, no, no creer que tú tienes unos valores superiores a otra persona, eso es como muy altanero y, y además un menosprecio absoluto hacia la otra persona. Y lo de los consejos no solicitados, que yo creo que es el, el tema central. ¿no? Eh, um, pasé un artículo eh, en, en el chat, de, que está en inglés, sobre eh, por qué damos los consejos no solicitados. Eh, siempre, normalmente suele ser con buena intención sí. eh, y ahí en el artículo eh, te pone pues, más o menos lo que dice Fresco, de formas de de acercarse a otra persona cuando ves que, que está realizando algo de forma incorrecta eh, cómo acercarse a esa persona de una forma en la que no parezca que le estás corrigiendo en absoluto no sino simplemente que, que a lo mejor le eh, empezar siempre desde el yo a mí me a mí yo probé esto una vez y me funcionaba de esta manera mm. etcétera sabes no no no señalar que la otra persona lo está haciendo mal eh, porque eso es una forma de menosprecio y aparte que, que cuando criticas negativamente a alguien, eh, alguna actitud que está teniendo, tiende a, a estresarse. Entonces, esa actividad no la consigue realizar y luego además que se puede enfadar contigo porque se siente ah. humillado. Y cuanto más nimia es la corrección, por ejemplo, cuanto más nimio es lo que, lo que está realizando la tarea que, que supuestamente debería saber hacer, eh, voy a poner un ejemplo tonto, pues a lo mejor eh, con este tema de, del COVID, cuando salí a hacer la compra, eh, veía a muchos hombres desorientadísimos en el supermercado, ¿sabes? O sea, fue, eh, algo que supuestamente tienen que, eh, que, que, se tienen que saber hacer, ¿no? Pero, claro, pues veías que como, como, como completamente perdidos, desorientados, como a la defensiva, ¿sabes? Uh -huh. Como mirando las harinas y diciendo... Eh, el ¿Sabes? Y, <risa> ¿Sabes? Como cuanta más nimia es la situación que supuestamente lo tienes que hacer, pues más, más potente puede ser el sentimiento de humillación, ¿sabes? Cuando le corriges ¿Sabes? Porque, porque se siente como muy pequeño, ¿no? Sí, si no puedo hacer esto, debo ser muy tonto, o él está pensando que soy muy tonto. Claro, sí. claro, exactamente, ¿no? Sí. Y también puse en el chat, pues, unos vídeos que hablan acerca de, de también, de lo de no dar consejos eh, no solicitados. Eh, también, cómo tratar cuando te dan un consejo no solicitado, mm. eh, pues, decir... Gracias, pero lo que me apetece realmente hablar siempre desde el yo siento. Lo que, lo que realmente quiero es simplemente desahogarme, uh -huh. simplemente quería hablar. ¿no? No, gracias por tu consejo, pero lo que a mí me viene bien en este momento es otra cosa, etc. ¿no? Uh -huh. Y que muchas veces creemos ser empáticos aconsejando, pero no estamos siendo empáticos. Es decir, eh, estamos hablando desde lo que a mí me funciona. Estamos diciendo... Por ejemplo, vemos a una persona que ha, que tiene una que le ha dejado su pareja, por ejemplo. Pues a mí lo que me viene bien es que estás tratando de ayudar a esa persona, pero no estás siendo empático. Estás hablando desde tu posición, ¿no? eh, La empatía es otra cosa. ¿no? La empatía es ponerte los zapatos de la otra persona, ponerte en el contexto, e inferir y sentir los pensamientos, emociones, sentimientos de los demás como un similar, ¿no? Ponerte, ponerte en su background, ¿no? El ejemplo que da de los niños que, que iban a comprar regalo para la mamá y venían con cosas que ellos, un juguete, sí, decía, sí, sí, sí. parecía que estaban uh, de alguna forma subversivamente queriendo tener el regalo de ellos, el claro, juguete. Mismos, sí. que en, en realidad lo que está pasando es que el niño está mirando desde su punto de vista, desde su visión del mundo. Sí. Como a mí me gusta, pues a mamá seguro que le gustará también. Claro. Claro, claro. Es que con buena, con buena intención, pero no, no es empatía. No. Y, y nada, y um, otra cosa que dice Jack que me, que me gusta mucho es eh, cuando él habla de, por ejemplo, eh, de Roxanne, que le gustan los gatos y que él piensa que son sucios y demás que tienes que pensar que cuánto te importa esa persona, ¿no? Sí. Tienes que evaluar cuánto te importa, ¿sabes? Y, y eso, eso me gustó bastante. Claro. ¿Qué, qué, qué, bueno que Jack prefir... qué bueno que Jack prefirió a Roxana los gatos, porque si no, imagínense. A <risa> ver, teníamos un gato en el, en el equipo directivo, ¿no? <risa> En realidad no, no, no tienen animales ahí, cuando, cuando estuve en febrero apareció un gato de la calle, ya lo tenían y Nate le estaba dando de comer y tal, y le dejaban salir de vez en cuando por el terreno para ejercitarse y tal, eh, y, y era lo más mimoso, era macho y lo más mimoso que te puedes imaginar, muy extraño para un gato, y tengo fotos de que el gato se sentó en la falda de Roxanne, estábamos fuera de, de, de la casa del domo, y Roxanne tiene al gato en la, la falda y le está dando mimos. Es una foto muy bonita, pero creo que realmente le da igual los animales en ese sentido, ¿no? Está rodeado de animales, no necesita un, una mascota. Tiene eh, caimanes, tiene ardillas, tiene mapache, tiene... <ríe> no necesita un gato. <ríe> y dijiste tú que es un, un ciervo, ¿no? ¿O... Sí, una mañana tempranito me, me avisó Luke, que estaba ahí en aquel momento, Luke Wandley que si por la mañana él a veces veía una familia de cuatro siervos, entonces yo como siempre me levantaba muy, muy, muy temprano, a veces incluso un poco antes de que se, el sol se levanta, pues me acerqué despacito a donde él me había dicho, efectivamente estaban, había dos, y me miraban, y luego uno se fue y después de un ratito el otro se quedó mirándome y después de un ratito también se fue. Yo me quedé quieta, no, no, no me moví ni le ofrecí comida ni nada de esto, pero solo los vi un día. Pero eso sí, volviendo del, de la ciudad a menos de noche, dos o tres veces vimos a esta familia cruzar la calle, de cuatro, cruzar la calle y meterse por debajo de una valla. Claro, es una cosa que pasa muy rápido. Y, y eran cuatro, y un día eran tres. Y eh, durante aquellos días hubo un montón de buzzards, estos pájaros que comen la, la carruña. Sí, muy eh, había, había varios de estos voloteando ahí durante varios días y pensamos, bueno, eh, la naturaleza es así, ¿no? pero eran muy bonitos, vi de todo, el caimán, el... bueno, caimanes, mapache, vi un mapache un día, y pájaros y ardillas, cada día me escuchaba los, las ardillas, veía las, ar, las ardillas saltar en los árboles cada mañana mientras me tomaba mi té, mi té afuera. Bueno, estamos hablando de la, de la conversación. Um, el tema de Pigmaleón también fue... Oh, perdón, Germán, a lo mejor tienes más que decir sobre lo que decías antes. Ah, no, realmente eh, cierro con esto lo de Jack y, y lo del vídeo. Okay. Si queréis ya eh, me pongo con los experimentos de Pigmaleón y tal. Uh -huh. eh, pues... Eh, claro que muchas veces eh, cuando criticas a una persona no... no no, no, les, no le estás explicando cómo hacerlo, en realidad simplemente le estás anulando. Exacto. Y, y que esto es muy importante que dice Jack, que dos personas pueden ver lo mismo pero su interpretación es diferente, porque venimos de entornos distintos. Eh, esto me recuerda a un extracto del libro de Stuart Chase, de la tiranía de las palabras, que, que está en los archivos de, del grupo de Facebook, que dice, por ejemplo, que un inglés y, y un ruso, eh, perdón, si se ponen a hablar dos ingleses, eh, creen, eh, creen que se están entendiendo, porque están hablando el mismo lenguaje, ¿no? Pero si, si hablan de economía, política o religión, que son temas así como muy abiertos, creen que se están entendiendo porque hablan el mismo lenguaje, pero su interpretación es completamente distinta ¿no? de, de, la, de la situación y de las cosas. ¿no? Entonces hay que tener eh, en cuenta que lo mismo que, que si tú estás acostumbrado, lo típico que, que un carpintero todo ve clavos, ¿no? pues si tú estás acostumbrado a ver las cosas de, de una perspectiva eh, que deviene tu background, otra persona de otro entorno diferente que puede ser eh, la misma ciudad que puede ser tu vecino de al lado pero eh, su background es, es distinto pues va a ver las cosas de, de otra forma no entonces que hay que tener, hay que tener en cuenta eso que, aunque, que las interpretaciones siempre pueden, dependen del entorno en el que viene la persona y, y de la, del lenguaje también porque por ejemplo con el tema del COVID eh, te llaman para preguntar no te llaman o tú puedes llamar para pedir consejos de lo que debes sí. hacer si tienes una persona contagiado en tu casa no entonces te preguntan cuánto hace que tuviste contacto con ellos Ajá. Claro, ahí la palabra contacto algunos lo pueden interpretar como cuándo fue la última vez que le viste que le tocaste claro que le tocaste y no si no estabas en el mismo entorno con ellos uh -huh. Entonces, pues una persona puede decir, pues mira, hace dos semanas estábamos sentados en el sofá viendo las motos o el fútbol, porque ahí tuvieron contacto físico, pero si la persona está viviendo en casa contigo, esto también es contacto, claro. por mucho que se quede en su cuarto, en algún momento vais a cruzar por la casa, por las escaleras o por donde sea, ¿no? Entonces la interpretación de la palabra también es muy importante. Sí, sí, sí, totalmente. Y el, el explicarlo, como dijo, bueno, lo, lo habéis dicho los dos, el, hay una diferencia entre dar una solución y dar una orden. Entonces, sí. si tú le dices a alguien, no lo hagas así, le paras en el momento, probablemente, pero se puede mosquear, salvo que sea una cuestión de vida o muerte, que, por ejemplo, tiene un, un seruche electrónico abajo del brazo y va tirado el cable, entonces le dices, ah no, para." Sí. Pero si es algo, por ejemplo, ahí, ahí, sí, haciendo, ahí, ahí. <risa> haciendo un pastel y poniendo, <risa> yo qué sé, el huevo y los leches antes de la harina, yo qué sé, haciéndolo todo al revés. Ahí sí que delicadamente se puede comparar ideas, ¿no? Fíjate, tú lo haces así y a mí me enseñaron a hacerlo de esta manera, con un poco sí. más de diplomacia y tacto, ¿no? Claro, absolutamente. Y es, se acepta mejor. Bueno, hablamos de lo de Pygmalion porque también se relaciona mucho el, el tema, porque también ejemplifica cómo um, el reforzamiento, el reforzamiento uh, positivo o negativo influye en el comportamiento de la otra persona o el condicionamiento, ¿no? Y eso también, es, entonces los dos temas se relacionan entre sí, veo, ¿no? La, el, ¿Cómo comunicas el, el no buscar conflicto o el evitar el conflicto? y el cambiar el comportamiento de una persona. Totalmente, sí. Uh -huh. Bueno, el, el efecto Pigmaleón, lo lo explico así un poquillo por encima, es eh, se dio en una, en una escuela y hicieron un experimento. Bueno, Pigmaleón viene viene de viene de una obra griega, pero vamos, el experimento consistía en que a unos alumnos les motivaban los profesores, les hablaban con tono cálido, les daban más espacio de respuesta, etc. Es decir, como que un entorno de aprendizaje más positivo, en el que ponían expectativas sobre ellos de que eran muy buenos estudiantes y que lo iban a hacer muy bien, etc. Y en el grupo de control, pues simplemente nada, pues no, no les motivaban ni nada, sí, clase normal, vale, tampoco les desmotivaban. Bueno, es que lo que descubrieron es que aquellos chicos que, que les motivaban y demás eh, sacaron mucho mejores notas que, que el grupo de control, ¿no? mm. Entonces, eh, de ahí se han hecho un montón de experimentos, muchas variables de, del efecto. Eh, ¿Qué sucede? Que el efecto Pigmalión se puede dar eh, de dos formas. El positivo, que sería el Pigmalión, y el negativo, que es el efecto Golem, que es cuando... Todo lo contrario, cuando... Una persona está recibiendo críticas continuamente cuando le están diciendo no hagas eso, no toques eso, eh, lo estás haciendo mal, mal. Mira, ya hasta me estoy estresando yo al decir esto. Y, y, y sucede efectivamente eso. no que Cuando te, te están diciendo que, que, que eres inferior, que no puedes acceder a eso... Lo interiorizas y luego al final lo acabas, te acaba haciendo un efecto nocebo en el que, en el que eres incapaz de, de desempeñar una tarea. Un experimento que hicieron en India con, con niños eh, que tenían que hacer ejercicios de matemáticas y resolver cierta, ciertos problemas y tal... Eh, de diferentes castas. Las castas en India, supuestamente, están eh, eliminadas, pero están muy invilicadas todavía en la cultura. La cultura, ¿no? sí. No sé eh, eso. Sí, sí. Madre mía. Eh, entonces, juntaron a niños de diferentes castas, eh, de clase rica y clase pobre, etcétera. ¿no? no les dijeron a qué casta pertenecían ninguno. Y, curiosamente, Curiosamente, los niños de, de la clase social baja, económicamente, eh, resolvían mejor los problemas matemáticos. Fijate. Pero luego eh, les dijeron a qué casta pertenecían cada uno y no podían resolver los problemas. Se sentían inferiores, es decir, como que no podían desarrollarlos... Eso sería un efecto golem, ¿no?, a que se da como sociedad en general al tratar a, a personas y condicionarlas para se, hacerse sentir inferiores. Sucede sí. también con experimentos que se han hecho con afroamericanos en Estados Unidos, con mujeres en, en aulas de eh, materias de, de ingeniería y tal, de hace años, y, y etcétera, ¿no? Como que la sociedad... Eh, recrimina o tiene ciertos clichés y prejuicios sociales que, que a veces los acabamos interiorizando y actuamos según ese cliché y expectativa negativa. Lo bueno es que puede ser una expectativa positiva y, que te, y, y reforzar y sacar lo mejor de, de cada persona. ¿no? Y en eso consiste el efecto Pimalión, básicamente. Hay cuatro factores muy importantes. ¿Puedo, ¿Puedo interrumpir un momento? para sí, estar, ¿no? sí, que lo que decías de los niños ricos y los niños pobres, cuando los tenían sabe, conociendo, decían, mira, tú eres de la clase rica, tú eres de la clase pobre, y ya les mentalizaba de esta forma. Cuando yo iba a la escuela era un poco así, en el sentido de que los niños que aprendían más rápido los ponían en, las clas en unas clases mm -hmm. A, ¿vale? Eran los A. Luego los siguientes, pues la B. Luego los siguientes, la C, D y E. Cuando ah. empecé, había este A, B, C, D, E, cinco niveles. Uf. Entonces los E evidentemente eran los más que tenían, los que tenían más problemas para aprender. Pero estos chicos, a medida que yo estaba en la escuela, yo vi que estos chicos inventaban, después de la E, ponían una F y hasta una G. Y claro, estos chicos no salían nunca de su… No, no estaban motivados para nada, nadie tenía fe en ellos. Y la, la, el pensamiento tras ello era que si ponemos estos tontos con los niños listos de la fila A pues van a ralentizar el, el tema, la clase para los, los chicos de A, los van a, a retrasar, no van a poder avanzar estudiando y tal. Así que los separamos para que no hagan más lento. En vez de hacer el tema inclusive de que los chicos más rápidos ayudasen a los más lentos. ¿sabes? Y, y yo lo pienso atrás ahora y pienso, Dios mío, lo que me inculcaron cuando iba a la escuela. Menos mal que me puedo dar cuenta ahora. Sí, Joder, qué bueno. cuarto clasismo, madre mía. Sí, hasta una F y una G, imagínate. Venga, sigue sí, sí, con Epimalión. Sí, bueno, básicamente que, que son cuatro factores los que hay que tener en cuenta para que el efecto salga salga positivamente, que es generar un clima cálido y agradable, tanto con la comunicación verbal y no verbal. Eh, Tratar bien a, a los chicos y también tener un lenguaje corporal que sea <ríe> eh, acorde con ello. <ríe> eh, dar oportunidad de respuesta, es decir, que, que, que, que tú confíes en la que le pidas feedback, ¿sabes? Que le pidas, eh, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué, qué, qué piensas tú sobre tal? ¿sabes? Y dar amplitud de respuesta, ¿no? Y eso aumenta que la curiosidad y que incluso cuando le están elaborando la propia respuesta, pues ordenen mejor sus pensamientos y, y vayan mejorando, ¿no? Y luego, cuando más se espera, de, espera del alumno, bueno, habla alumno, pero esto se puede dar en cualquier ámbito, ¿eh? Social, familiar, etcétera. Eh, cuanto más refuerzas positivamente a esa persona, pues eh, más se más, eh, más motiva para, para hacerlo, ¿no? Y eso es todo lo contrario pues, a, a los consejos no solicitados <risa> y a las críticas. Y, y bueno, y nada más. Eh, decir que eh, hay un documental en Netflix que se llama 100 humans. El capítulo 5 va del efecto Pygmalion. Está en Netflix. Eh, y si no, pues eh, si lo podéis conseguir de otra manera. Y, y es muy, muy curioso porque les hacen hacer eh, eh, malabares, equilibrios con un palito y tienen que girar un, un, un plato, ¿vale? Y entonces, eh, a un grupo les están diciendo todo el rato que mal lo haces, lo haces fatal, etcétera. Mientras que a otro grupo les están motivando, aunque lo hagan fatal, les están diciendo muy bien, muy bien, qué bien lo haces. <risa> y claro, pues al grupo al que le motivan y le dicen venga, que tú puedes hacerlo, tal. Y lo, eh, empiezan aquí a hacerlo de una maravilla, Increíble. Y mientras que los otros, fatal. Bueno, pues luego el experimento gira porque viene un experto eh, malabarista que, bueno, hace unas cosas con los platos y con los palos. <risa> Increíble. Y, y entonces viene ese experto, ¿no? Entonces le anuncian como eh, este hombre que, que trabaja en el circo, es famosísimo, tal, de los mejores del mundo. Y entonces eh, a los que lo hacían mal, o sea, les empieza a motivar él positivamente. Y a los que les estaban alabando continuamente, el experto les empieza a decir que lo hacían fatal. Entonces, de repente, se les ca... a los que lo hacían bien, se les caía el plato continuamente. No podían hacerlo girar ni una sola vez. Y, sin embargo, a los otros empezaron a hacerlo estupendamente. ¿Sabes? Uh... <ríe> Muy curioso. ¿Y es en el episodio 5 de 100 sí. humanos? Sí. Fíjate, yo, yo he dejado de bajar Netflix porque hubo que hacer recortes en la economía familiar y una de las cosas que se fue fue Netflix y sí, ahora están saliendo todas esas cosas interesantes. Menos mal que vi algunos antes de, de quitar la suscripción, pero mira. Bueno, yo creo que todo el contenido de Netflix se puede encontrar. Ya. Yeah. <ríe> bueno. bueno, pues ¿otro, otro video de Netflix. Una, una película llamada Escritores de la Libertad, ¿no? No la he visto. Eh, trata sobre los, el, los suburbios de Los Ángeles, me parece, de los años 90, cuando había muchísima violencia interracial. Ah, la, de la profesora. Sí, de la profesora. Vale, el... sí. Película buenísima, buenísima. Esa no, película. A mí me encantó, me encantó de veras. Sí. Buenísima, buenísima. Sí, totalmente de acuerdo. Este Y ahorita me acordé porque ahí también había un, el grupo de los de. El, el grupo de honor le llamaban. Y estaba el grupo al que llegó ella, que los mismos chavos se sentían, eh, yo diría, desechables. Mm. Ellos sentían que iban ahí porque... Ah, decían, tengo, vengo aquí porque si no vengo aquí, me mandan al reformatorio. Y, pero ellos mismos y los maestros de la escuela los veían como desechables también. Y, y de hecho yo ya había leído al respecto, eh, aquí en México... Eh, pues hay mucho, como todos saben, hay mucho narcotráfico y este narcotráfico es alimentado por nutridos sectores de la población de jóvenes que sienten precisamente eso, que son desechables. Entonces, no les importa arriesgar sus vidas eh, entrando a estas actividades con tal de vivir bien, aunque sea por un tiempo indefinido hasta que los maten o los, o los aprendan. e Incluso si hay, muchas veces, si alguien quiere ayudarlos, ellos dicen, no, no yo no valgo la pena, no hagan la, no, te, no te desgastes por mí. Tienen un, un self-image, como se si dice, una autoimagen, o, o no existente, o no existe, o, o muy frágil. Que no, no sienten que tienen valor ellos mismos. Esto es, esto es terrible para un chaval. Esto es horrible. Así es. Y ¿Ahí? bueno, este ya eh, desarrollando un poco más la idea. Eh, y pensando en esto con respecto al proyecto Venus. Eh, obviamente, pues sabemos que siempre. Eh, va a haber muchas personas ah, para unas personas es más fácil entenderlo y para otras no es, bueno, para otras toma un poco más de esfuerzo eh, y pienso también en esta en estas en personas en estos jóvenes que, pues, en lo último que para lo último que tienen cabeza es para, a veces para lo que estamos discutiendo aquí, del proyecto Venus y la EBR sin embargo y ahí pues sí, es, vuelvo a, volvemos al punto que llega, habíamos llegado a mencionar sobre que a, esperemos no tener que convencer a toda la población, sino a algunos, para que estos cambios empiecen a suceder. Y solamente con un cambio tan radical como el del Proyecto Venus, es que puedas cambiar la vida de una persona que ya está tan... tan rastocada por, por tantos males. Ah, y de hecho lo mencionó Jack en el video de resolución de conflictos cuando habló del, raci del, del hombre racista. Uh -huh. ¿Recuerdan esa parte del video? Sí. Donde él dijo, pues, preferimos contratar a otro que trabajar la vida entera de esa persona. Y ahí está relacionado, pues, por una parte con saber cuándo desistir con una persona de tratar de... de platicar de cierto tema y también sobre lo enraizados que tienen muchas ideas muchas personas y que esperemos que, que te, algún día consigamos suficientes personas que pidan este cambio para que las personas, que, que para las que sea más difícil comprenderlo, sea a través de un cambio radical de su entorno entrando en, en una transición que puedan ellos revalorizar su vida y, y, sus, y la forma en que se ven a sí mismos. Y ver otras oportunidades, ver oportunidades que son alcanzables para ellos. Porque hay mucha gente que tiene sueños de ser un médico o lo que sea, pero no tienen las oportunidades. O no tienen el dinero, o en la universidad no se estudia, o, o no tienen acceso a la universidad, no saben ni leer ni escribir. Así que, sí, sí, que es, es cuestión de que tengan las oportunidades también. Muy, muy, uh, muy acertados los comentarios de hoy, tanto por parte de Víctor como por parte de Germán. Ha sido muy interesante. Y yo es, estoy llegando al punto de la, de la noche para mí que mi estómago me está diciendo, dame de comer. Ajá. Hemos empezado la reunión un poco tarde, pero creo que ha sido compacto. Parte de un rato que yo me he devagado. Ha sido muy compacto la, la conversación. ¿Al, ¿Alguno de vosotros quiere decir algo más antes de que cortamos? Eh, sí, eh, con respecto a lo que decía Víctor, hay una teoría sociológica que habla del ahorro onírico, que se da de, eh, en personas, en grupos sociales, en los que pues, los sueños, esperanzas, oportunidades, se acortan porque no ven una perspectiva de futuro. Y pues sucede en, en, lo, en los lugares donde hay más desigualdad social, ¿no? Entonces como que quieren vivir rápido y, y lo que dure. O sea, no, no tienen ninguna expectativa de futuro ni, ni de alcanzar alguna meta ni nada de eso, ¿no? Por, la, por las presiones sociales, por la desigualdad social y por las expectativas y prejuicios que hay dentro de la, de la cultura, que, que los convierten en clichés y, y, y eso, ¿no? Y que a través de lo que decía Víctor, que a través de mostrar eh, otras alternativas, pues, eh, yo por ejemplo, no daba un duro por, por un cambio social hace, a, antes de conocer el proyecto Venus por muy positivo que fuese con ciertas ideas y tal, pero no veía un, un plan, hasta que conocí el proyecto Vienes y dije, oh, oh vaya, <ríe> hostias, esto mola mucho. <ríe> y mira, pues en mi caso personal, joder, pues me ha abierto una, una, una puerta de esperanza y, y, de, y también de compromiso, de decir, bueno, pues voy a hacer todo lo que esté en mi mano para... Aunque yo no lo vea, pero todo lo que esté en mi mano para tratar de construir la EBR. Sí, y es eso que es importante entender también, porque hay gente que están realmente desesperados, y se entiende, uh -huh. pero el proyecto Venus no está en un punto que se pueda ayudar a toda esta gente. Claro. Es, es, un, es un cambio muy poco a poco. Claro. No... Puede ser de, de la noche a la mañana. Hemos tardado miles y miles de años en llegar a la situación tan jodida que, en que nos encontramos. No podemos cambiarlo de hoy para mañana. Ni están en una posición tampoco, porque he visto una crítica no sé dónde el otro día, ah, es que tendrían que estar plantando comida para la gente que no tienen comida. Es que no están en una... Ahora han comprado, creo que lo comenté la semana pasada, que han comprado un bot, un robot para automatizar algo de cultivo ahí en el centro, uh -huh. sí, creo que lo comenté, ¿no? Pero tampoco tienen para financiarse el dar de comer a los pobres de, de ahí, de Venus o de, de la ciudad al lado. No es una organización grande con... con sponsors y con... No, es, es, es muy pequeño todavía, no tienen estos, estos eh, recursos. Y la gente espera de ellos lo que no pueden dar. Y es una que pena, que... porque se quedan decepcionado Por, por eso Perdón. en el pie de... Bueno, y este es, ese es un punto pues importantísimo, de los más importantes que se necesita dar a entender a la, a la gente. Y tanto es así que veo que lo, se pone en la descripción de todos los videos de oficiales de TPP hispanoparlantes. Ahí, sí, ¿no? Ahí cuando ponen que el proyecto Venus propone una visión holística de todo lo que, lo que la humanidad puede ser y cualquier uh -huh. cosa ¿cómo dice? cualquier cosa menor a eso solo será una continuidad de, de los mismos problemas Exacto. Y, y tiene que ponerse en cada uno de los videos porque es algo que debe de entenderse muy bien bueno, ¿cuáles, son los, ¿cuáles son los objetivos ahorita de, de en que se deben invertir los recursos para conseguir el cambio y, y tener co congruencia con los con bueno, lo que propone el proyecto Vens. Sí, sí. Sí. La verdad, bueno, esta es mi opinión personal ¿eh? sobre este tema. Eh, cuando se acerca gente y, y reclama que es que tendría que. El proyecto Vens tendría que tal, tendría que. etcétera, ¿no? Eh, lo veo como. Que nadie se lo tome mal, por favor, si escuchan eh, este audio, pero lo veo muy conformista, ¿sabes? Es como, es que no queremos simplemente poner un parche, o sea, queremos cambiar el, el sistema social y es evidente que eh, ojalá lo podamos ver, pero se, eh, siendo realistas, seguramente no. Serán generaciones posteriores, etcétera, y que se va a construir poco a poco, ¿no? Y que tenemos que dejar claro que el mensaje que es radical, eh, o sea, de cambiar el sistema radicalmente, crear uno nuevo, ¿sabes? Eh, luego, por otra parte, si cualquier persona quiere colaborar con... Hay miles de colectivos que están tratando de, de hacer más humano este sistema de mierda. Eh, y yo entre ellos, ¿sabes? Pero, pero no, no, no abanderando el Proyecto Venus, porque el Proyecto Venus es un cambio radical, ¿no? Y aparte que no tenemos que por qué abanderar eh, movimientos sociales que ya lo están haciendo y lo hacen perfectamente bien y, y son estupendos, ¿no? Pero, pero sí, tener sí, en son cuenta que son necesarios, absolutamente necesarios. Y, y dejar claro que el proyecto Venus es el cambio radical del sistema y que, y, que claro que como individuos eh, yo personalmente apoyo todos los movimientos sociales que estén a favor de los derechos humanos, de movimientos ecológicos y tal, eh, y los apoyo obviamente, ¿no? Pero, pero por otra parte, eh, siempre voy a, voy a ir con la meta del cambio radical del sistema, hasta que conformarnos con menos, como decía Víctor, va a ser una continuidad de los mismos problemas de hoy en día. ¿Alguien tiene que mantener la vista en la larga distancia? Sí, sí, sí. sí. Porque si no, claro. todas esas organizaciones... que que yo estoy de acuerdo contigo, son fantásticos y son muy necesarios hoy en día, pero están buscando un parche al sistema y si no quitan la causa del problema, no van a resolver el, el tema. Por eso seguimos teniendo hambre en el mundo y por eso seguimos teniendo pobres, porque se descartan se parches, se pone un pozo en un pueblo en África, se construye una escuela en India, Está, está bien para que, pero no ayuda globalmente. Y el plan de, de, del proyecto Venus para una EBR es global, porque tiene que claro. trabajar como un sistema de sistemas. Ahí estamos otra vez con el enfoque sistémico, Ajá. que me encanta. Inevitablemente. <ríe> sí, es todo conectado. Claro. Todo, todo se conecta. Es un puzzle gigante que las piezas se encajan. Sí. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Sí. ¿Tenéis sí, claro. alguna petición, algún vídeo en especial que os gustaría tocar la semana que viene? Eh, eh, uno, eh, me pasa. gusta el de ciencia versus religión. Sí, ah, no. vale, ok. Lo apunto. Ajá. Sí. Luego también a, a, había, había otro, pero claro, sería como repetir un poco este tema, que era... Uno que se llama eh, enfadarse, enfadarse con alguien. o cómo? Ah, lo de enfadarse. pero okay. sí. sí, lo hicimos antes del libro, antes de leer ah, el vale. libro. Pues, vale, pues ese lo podemos aparcar. Porque como hemos tocado dos semanas, más o menos, bueno, ha salido el tema de, de cómo dialogar con las personas y tal, pues a lo mejor es redundante. No podemos dejarlo más adelante. Hay tantos vídeos para elegir. Por cierto, eh, aprovecho por si alguien está ahí todavía escuchando esto y habla bien el inglés y quiere ayudar con las traducciones, contate conmigo, por favor, su Everat, y que tenemos mucho trabajo para, para sacar cosas nuevas. Chicos, nos vemos la semana que viene y hablaremos de ciencia versus religión. Muy bien. Hecho. Gracias. Gracias, por, gracias, gracias por estar y gracias a los que toman el tiempo de ver el vídeo. Espero que os guste. Sí, gusta, um, ¿no? Chao.